Hola, qué tal? Bienvenidos ¿sí? a un nuevo video. Bueno, Pablo, ahora estamos en el centro de San, San Salvador. Sí. Que ahora la verdad quiere conocer esta área porque nunca he ah, venido. Aquí. Pues mira, Pablo, enséñale. Sí, la verdad es muy bonito, muy padre y como pueden ver ahí está también la sí. catedral, creo Mario. Sí. Y ahí está la presidencia, el Palacio Nacional, ahí mismo dice. La verdad. Está muy bonito la plaza demasiado movimiento incluso wow. veníamos manejando con Jackie Wendy Ajá. y entramos por una calle que hay demasiada, demasiada gente demasiada gente ahí van a ver yeah. tomas ahí van a ver tomas pues, me agrada mira mucho. Mario mira, mira junto conmigo para que vean el paisaje Ajá, pero con nosotros <risas> Así está y miren esa bonita escultura que está ahí Y aquí está Jackie Wendy grabando con mi papá y aquí está mi mamá Ajá. Y la verdad se nos hace muy padre también ver tantas palomas, está muy vivo Fíjate que se me afigura mucho a Guadalajara que es allá en Jalisco Sí, la verdad tiene muy similar y es muy parecido a Guadalajara Ajá, exactamente. O a Ciudad de México porque es parecido la verdad Yo le veo y digo, no, Mike, si el vecino si estuviera en Guadalajara Sí, realmente se siente esa vibra como que si estuvieras en tu propio país y es muy bonito Y pues aquí andamos explorando nuevas aventuras Mario La verdad nunca me imaginé estar aquí Y se me hace muy hermoso Como que allá están construyendo no sé qué están construyendo. Sabe, a lo mejor construirán una, una plaza Mario Una pues nueva sí, plaza Sí, no sé, pero estaría padre caminar un poquito más Pero la verdad desconocemos si sea peligroso o no sea peligroso Sí, nomás eh, venimos aquí de buenas a primeras Pero ahorita estamos en la plaza Lo que sí creo que aquí en la plaza, plaza es seguro, porque hay mucha gente, hay mucho movimiento y de mucha gente seguridad, normal. Mucha Ajá, seguridad, exacto. como ahorita acabamos de ver a unos soldados que ya andan caminando. Exacto. Ya, ya fuera de aquí de lo que es el centro no sabemos muy bien porque no somos de aquí, pero la verdad vengan a conocer, nomás que si vengan con compañeros o familia que conozcan aquí salvadoreña, pues, si no son de aquí mismo. Exacto. <risa>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 les decíamos aquí ya andamos con Jackie Wendy de nuevo nos trajeron a otro otro muy bonito lugar para explorar y conocer. Sí, le comentamos aquí a los suscriptores que esto es muy parecido a Guadalajara o a Ciudad de México. Es muy parecido. Nomás que le estamos también comentando que alrededor de lo que es el Palacio Nacional hay mucho comercio. Sí, como ya Está venimos. Mercado, es que aquí todo esto es como zona más del mercado. Lo que ustedes nos decían que era parecido a un tiango. Ah, exacto, muy lo que aquí es de todos los días, todo el día. Y lo que sí mire que es muy económica la ropa porque sale un dólar, Mario, ropa de hasta un dólar, veinte pesos. Un día voy a venir aquí a Salvador y me voy a. a surtir. ¿A Por dos, a yo a también. Exacto. A revenderla. <ríe> a revenderla. A revenderla eh, re no, re en unos. ya me salió comerciante. <risa> Hay que pensar en grande. ¿Y en cuánto la revendemos? ¿A lo doble o más? 4 dólares 4 dólares allá en México Sí, la verdad Opleo. sí Cachada, cachada, cachada la <risa> mechada, la Cachada, cachada A los dólares, a los dólares sí, sí la hace, sí, la hace para es? vender no. ah, Pero ya vimos que sí tienes experiencia ¿Alguna vez vendiste? No <risa> Vendía a roja la valenciana nada más ah. Pero no, así no andaba vociferando. Lo que pasa es que yo escucho mucho ah. Entonces se me va quedando Y, y ahí Sí, Porque sí. la casa pasaba vendiendo Le llevo pecado, camarón, concha, huevo de tortuga y chacalín Ah, Ya, ya miramos Un día nos vamos a llevar a México y a vamos a poder a vender A ver si nos ayuda Acepta el reto. Va. Cuando vaya a México, ese es el reto, ir a vender a un tianguis ¿Podemos ir para allá? ¿Podemos ir a aquel lado? ¿Ahí en la esquina? Sí Así no, que vamos, no, vamos Aquí mira Exacto. Oh. La verdad este, yo pienso que de noche también se ve muy bonito, ¿no? Sí. Esta iglesia ustedes la conocen como se llama o desconocen. Ah, ok. No, esta. Es la catedral, la catedral. Ah, ok. Paul para que. Usted está aquí. Como les habíamos mencionado. Ajá. Ustedes nos andan enseñando también a nosotros. Ah. O sea, por ustedes también andamos conociendo, pues. Ah, Así, okay. si sí, habíamos bueno. venido y tenemos un video en nuestro canal. Ah, sí, ah. para que vayan ahí al canal de Jackie Wendy y lo vayan a ver. Pero okay. vamos a ir a otra plaza que está aquí cerca, que ahí a esa no nunca ir. hemos ido. Ah. ah, Pero okay. es como aquí mismo, pues. Vamos a conocer vamos porque a todo mundo no deja de ser nueva. Sí, Así es que. que Ah, ok. Muchas gracias por el dato y pues, vamos a la otra plaza, vamos Mario. Vamos a continuar. Vamos. Bien Mario, ya llegamos a la otra plaza. Sí, fíjate, Paul. Por... He mirando que aquí hay mucha arquitectura como europea o como Sí, exacto. Está algo muy similar. Mira, sí, la mira. verdad me gustan mucho los restaurantes esos tipos rústicos y la verdad sí tiene. me gustaría ir a comer a uno, Mario, sí, pero exacto. ahorita ya se nos está yendo el día. se nos haciendo un poquito tarde y también mira el ángel que está. Sí, ahí. es muy bonito. La verdad, este, quisiera poder, como te digo, experimentar ir a un restaurante de aquí de San pero Salvador. Próximamente lo, lo haremos, Ajá. pero fíjate, enseñan las estructuras que hay, como así, como tipo Cuba o como tipo Europa, eh, algo, algo muy antiguo, es sí. algo chido. La verdad me recuerda mucho México aquí, sí, Mario, también y me gusta mucho porque hay mucha energía de muchas personas, está completamente mucha lleno. Cultura, Ajá, Aquí realmente es el Salvador El Salvador El que este queríamos conocer Y la verdad sí, me ha parecido muy hermoso San Salvador Ajá, San Salvador Así que Mario, vamos a continuar Esta plaza nos acaba de comentar Jackie, que se llama Plaza de La Libertad nosotros claro. creo que tenemos una plaza de libertad allá en Puerto Vallarta sí, también, pero no sé. aquí es diferente. Y pues, esa estructura, esa estatua se uh. parece al Ángel de la Libertad. Ah, Independencia. exacto, como la la ya verdad, nos nombraban. Se llama Patria Libertad, como, como se llama la plaza, pero es algo, está chido. Sí, aquí está Jackie y Wendy, y que son nuestras guías. Sí, <ríe> y la pues, verdad, la verdad, se sacan un Muy día buenas día. guías recomendadas andamos conociendo también Ah, es buena experiencia es lo bueno y la verdad son muy valientes Mario más sí, valientes que nosotros que que tiene, tiene, tienen valor la no, verdad pues, se vale. qué bueno que sean así porque si tienen miedo no no no van a conocer no, ajá exacto es que, mira sinceramente nosotras no salimos mucho así como a habíamos querido venir pero es como que es bien diferente andar nosotras dos solas sí. ¿no? ah, con acompañamiento ya con ustedes nos ¿no? <risa> exacto muy pues bien Mario como ya podemos ver hay mucho mucha cultura mucha energía, mucha música, mucha música. y mucho sí. baile también sí, es algo que se es que vive aquí en El Salvador es algo, es algo que en, en, en todos los países pasa sí, ni, sí. ni en todas las plazas Mario porque allá en México a veces está prohibido eso sí. vamos a hacer otro combo nosotros. Exacto Y también Mario, no se van a dejar a casa de la competencia Sí, Pueden ver, hay mucha competencia Baila con Mario ¿Cuál es la música que te gusta a ti? Tanto, una mezcla un crimen Un licuado dice aquí, un licuado Aquí es un licuado, aquí está todo tipo de género, para, para bailar más lento o más rápido Cachete con cachete Exacto Y pues bueno Mario Vamos a, eh, Vamos a continuar allá a la otra plaza Sí, exacto, porque aquí es un, dijera, un revoltijo Exacto Aquí, aquí y pues... es un licuado o una revolcadera Ajá. Y pues vámonos Mario a la siguiente plaza Vámonos Mario, ahorita nos encontramos a muchas personas que ya conocíamos, Mario. A él lo conocimos la primera vez que venimos junto con él. Junto sí, y ya nos saludaron. En la sede. Ajá, en la sede del 4K. Del año que venimos, sí, de ya, la ya la bastante, y aún no nos recuerdan. En no ella ¿no? Ajá. creo que ella es famosa igual que Yahaira la que llevaron en el evento Ajá. de canto que hizo, que hizo Jonathan allá en El Salvador 4K y sí, aquí ya gusta bailar y pues ahorita nosotros estamos aquí en la plaza y estamos viendo y nos encontramos a varias personas es algo raro porque venimos desde México y es algo chido pues bueno Mario ahorita vamos a proseguir a otra plaza y pues ya nos seguimos grabando ahorita a nos llevan? vamos al parque! Ah, Paul, tu no, coca. No, no, no. Una nosotros que... tampoco andar a estas horas de la noche. Mucho <risa> <risa> <risa> menos nosotros. Nos poquito, sí, padre. la verdad, sí, miren. La, lo la que... verdad, sí. venimos bien seguros, los cuatro protegidos, <risa> seis <los> protegidos. La no entre todos, así que... Hacemos una herbuende aquí. La... <risa> no, la verdad, la verdad, lo que me llama la atención es cómo está construido todo, es como tipo Europa, tipo Cuba, es, es arquitectura europea sí la verdad sí me llama mucho la atención la arquitectura porque Miren. Mario la verdad está muy bonito en lo que me dijo que tuvieron que cerrar todas las calles para hacerlas tipo malecón ajá para que la gente ande caminando anda, andador porque si hay mucha aglomeración imagínate si hubiera carro no, no pues, pues mucho atropellado yo me imagino wow. ese se llama Pipiri, nice, why? ¿Por qué? Porque es nice. Pipiri, nice porque es nice. Pero mira, allá aquí esquina también qué padre está. Sí. La verdad yo me asombro. Dice hay un café. Sí, es muy Y para mí es primera vez también, entonces. Entonces van como que Exacto, como o sea, turista estamos en mi exacto eres extranjero en tu tierra pero es chido que, que conozcas lugares nuevos aunque estés en tu país fíjate nosotros no también conocemos no conocemos todo, todo, México. todo México es lo mismo es similar sí exacto es el Teatro Nacional oh, ah, es el Teatro Nacional, el Teatro Nacional. Ajá, aquí hay este se hacen como Funcionito. presentaciones ajá, de baile del ballet folclórico de aquí nacional sí, sí, sí. y cosas así de, de obras obras ajá. Ah, sí. ay aquí esta área es muy limpia es lo que he estado mirando que es muy limpia sorprendentemente para mí también <risa> llegamos a los chorros ah los de ver! hay que bañarnos ahí <risa> hay que echarnos un chavo, de ahí no hay chorros ah, pero como todos nosotros ya nos bañamos el único que no ah, está. Ah, le ahí ahora. ¿Qué ¿tú? probabilidad? A ver, ¿de cuál? ¿El 1 sí. al 5? El 1 al 3. 1, 2, 3, 2. No, me me loca, no me me le ha ati atinado ah, para nada. Tengo suerte. La verdad, señor. Sí. Jackie. Sí, sí pensaba el 2. ¿Qué les parece si Jackie se baña? ¿Qué probabilidad hay? Ah, Ay, no. sí. ¿Quieres que me muera? A mí me hace Pr daño mojarme en ¿no? la ah. vez. Pero primero el dicho. ¿Cuál era el dicho? ah se me olvidó ah, ya ves, no hay... de que fue, de qué fue no me acuerdo qué. dije ¿Qué probabilidad hay de que se metas ya que... no, no, no, no sé que del ¿De 1 al 3 del 1 al 3 A ver. ay ya me acuerdo del dicho que tienen suerte los que no, ah, bañan. Ese, es ese que no se bañan ah exacto y me quedaría a mí. si vaya del 1 al 3 dijiste va, una 1, 2, 3. 1, 1. doy el número, tú cuentas y nosotros decimos. 1. 1, 2, 3. 3. Ah, Una, dos, tres. Dos. Ay, te salvaste. Y sí, en la primera sí iba a pasar. A ver, Wendy, ¿qué probabilidad hay que de que te vayas siempre morir? rápido yo no juego y pues bueno vamos a continuar Paul esto es algo bonito y vamos a continuar ya finalizamos, finalizamos. Exacto. <risas> Exacto. Que vamos a otro lugar Paul ya llegamos aquí de vuelta lo es la catedral sí de la ya Salvador. pero nos agarró la noche Paul un dato interesante Ajá. ¿Cuál es, hay Mario? mucho vendedor que todo te lo venden a dólar, a dólar. No entiendo por qué Exacto, Que ¿no? sea licra, a dólar, a dólar. sea refresco sea, todo a dólar Sí, pero es, pero este bueno, es bueno eso <risa> Es bueno, la verdad no te hacen bolas con los precios Es sí. todo a dólar y ya punto ¿Quieres Para ¿Quieres cubrebocas? Te a dólar A dólar, Mario, 50 cubrebocas Está bien, deberíamos de comprar uno para el viaje Y pues bueno, ya vamos a finalizar este video Sí, la verdad, muchas gracias Jackie aquí Buen día, ya están, saludos a, es eh? a dólar ¡A dólar, a, a dólar. Dólar el tour! <risa> y pues bueno, Mario. Espero les haya gustado este video. Sí, vayamos a... una parte del centro Ajá. de San Salvador. Sí, recuerden dejar su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y síganos en la cuenta de Instagram que sí. vamos a ir por aquí. También ahí estarán apareciendo las redes sociales de Jackie y Wendy. Síganos. Y también el canal de YouTube, ahí estará apareciendo. Y también, Mario, que recuerden seguirnos en Instagram, ahí estará apareciendo. Y sí, en Facebook. Ajá, y, y ahora sí, Mario. Hasta y la próxima. ¡Bye!